Nada más hay que ver que sí se vea. ¿no? Vamos unos segunditos. Listo. Un segundito. Listo. Pues eh, bienvenidas. Eh, bienvenidos todos, bienvenidas a, a este a este conversatorio, a esta charla que tenemos el día de hoy. Creo que es un espacio sumamente especial. Este, les agradezco mucho a todas nuestras conversadoras del día de hoy que nos den un poco de su tiempo y que nos permitan compartir eh, buena parte de su, de su experiencia. Llevamos un rato ya pensando en, en la posibilidad de, abrir este espacio de reflexión común. Esta iniciativa también nace de que eh, estas mismas participantes nos han invitado a sus espacios académicos junto con sus estudiantes en sus universidades para hablar de estos temas que nos convocan, sobre todo hablando de espacio público, eh, protesta feminista, eh, bueno, todos estos temas que llevamos ya más de un año discutiendo a partir de, de la protesta de agosto del año pasado eh, y bueno en este en esta ocasión estamos muy felices de ser nosotras quienes las, las reciben a ustedes en esta nuestra casa virtual <ríe> y, y este y bueno también agradecer muchísimo a, a Brisa quien también nos ha invitado a participar en su mismo eh, espacio académico, en, en la Edimba, y que a partir de eso creamos pues, esta, este, este vínculo. ¿no? Y también, bueno, una parte de esta intención, de esta charla, además de, de poder discutir algunos de los temas que nos convocan sobre eh, la resistencia eh, desde las aulas, desde la lucha feminista, lo que nos atraviesa, lo que nos mueve también para, para el ejercicio de la formación, pues también está esta parte de crear redes solidarias en las cuales podamos, eh, pues, seguir construyendo, deconstruyéndonos también, ¿por qué no?, ¿no? Y aprendiendo, pues, de esto mismo. Y, pues, agradezco muchísimo también a, a Brisa, quien ha eh, curado en una medida este, este Hola, Brisa. Hola a todas. Pues muchas gracias, Sof. Yo también me, me sumo al, a la emoción y al agradecimiento de, de estar aquí en este conversatorio platicando con ustedes. Y pues nada más para complementar un poquito lo que, lo, que ya dijo, lo que ya dijo Sofía, pues un poco la idea de armar este conversatorio nace básicamente de tres cosas. La primera es que eh, creemos que este año en particular pues el movimiento feminista en México ha tenido una visibilización importante por todo lo que ha ocurrido en los, en los últimos meses, pero platicando pues nos dábamos cuenta que desafortunadamente la cobertura mediática pues ha empezado a generar estos discursos de criminalización respecto a lo que ha ocurrido. Y pues, por supuesto que sabemos y compartimos que nos parece muy justificable eh, la toma de protestas y las, las maneras en que en que se han realizado por el contexto de violencia que vivimos como mujeres, pero nos parecía muy importante visibilizar otras historias y otras narrativas que también están sucediendo al interior de, del movimiento, en particular porque creemos que a veces quedarnos con una sola historia pues empieza a generar también discursos que estereotipan y que paulatinamente pues eh, terminan en discursos de odio que pues justo es lo que, lo que no queremos ¿no? como, como feministas y, y por por el contrario, como seguir en la lucha de nuestros derechos. Y las otras dos es también porque hace un par de meses tuvimos un conversatorio con las estudiantes que tomaron los espacios universitarios, en la UNAM y en la ENA específicamente, y en esa reflexión pues, nos llamaba mucho la atención eh, que ellas también hacían, eh, como, o, o más bien hablaban y visibilizaban el rol de las académicas en los espacios educativos, que de alguna manera pues también son parte como de esta toma de espacios, desde una manera probablemente más simbólica o desde otras formas de pensamiento, pero nos, nos daba mucha emoción escuchar cómo ha sido su experiencia como docentes y cómo lo han, lo han vivido. Y finalmente, como ya mencionó eh, Sof, pues también empezar a tejer redes que nos ayuden a empujar esta agenda de cómo transversalizamos la perspectiva de género en los planes educativos específicamente pues en carreras como lo es arquitectura arte cultura diseño que pienso yo que a veces no es tan no es tan natural no como llevar esta conversación en esas disciplinas como probablemente lo es en otras áreas como ciencias sociales donde hay como una, una facilidad y pues bueno para no extendernos más y pues porque lo, lo importante es escucharlas a ustedes eh, la, le voy a leer las las semblanzas de, de las de, de quienes nos, nos acompañan, que como ya dijo Sofi, pues la verdad sí es un panel de súper lujo. Eh, tenemos eh, a diferentes representantes de varios estados de la República, que también nos parece una muy buena cosa para romper un poco con el centralismo de la CDMX, que siempre es como mucho más, más fácil caer en esa, en esa provocación. Entonces nos acompaña desde Jalapa, Veracruz, eh, Armida Rubio, Armida es doctora en diseño y estudios urbanos por la UAM-Capozalco. es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, cuenta con una maestría en proyectación urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña, es arquitecta por la Universidad Veracruzana, integrante del Cuerpo Académico Entornos Sustentables de la Universidad Veracruzana y profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana Jalapa desde el 2018. Investigadores, nivel 1. Es la coordinadora del proyecto Espacios Públicos Amables para las Mujeres del Observatorio Urbano de la UB. Es ganadora del premio de la investigación interdisciplinaria eh, de la UB, premio de segundo lugar en la categoría de análisis y visualización de datos del concurso Mujeres en el Territorio de la CEDATU, medalla al mérito académico de la UAM 2017. Ha coordinado y participado en eh, la elaboración de diversos proyectos y planes urbanos de paisaje y territoriales para el estado de Veracruz y España. Cuenta con proyectos de investigación relacionados con temas de memoria, imaginarios y ciudad, movilidad urbana sustentable y espacio público, arte, arquitectura y ciudad, ciudad y género. Representa el Observatorio Urbano Universitario ante la Mesa Interinstitucional Ciudades Seguras del Estado de Veracruz. Es representante de equidad de género de la Facultad de Arquitectura UB Jalapa. Cuenta con artículos publicados en revistas, libros y memorias locales, nacionales e internacionales como actividad artística y cultural. Ha publicado cuentos y crónicas en distintos suplementos, tanto en Jalapa como en Oaxaca, y ha realizado exposiciones fotográficas de diversos documentales. En su labor activista pertenece al colectivo llamada Mujeres que saben latín, que desde diversos medios de comunicación difunde temas relacionados con los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general. Pertenece a la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, Remu Feber. Bienvenida, Armida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarme. Nos acompaña también eh, Adela Vázquez. Adela eh, es nacida en Galicia, reside en México desde el año 2004 y es vecina de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Galicia. Es maestra en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica por la tesis Bicomún, Herramientas Mancomunadas de Protección Patrimonial, una experiencia de intervención social en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es cofundadora de la Asociación Cultural Níquel Arte y la Metodología Bicomún Profesora universitaria desde el año 2008, actualmente en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida de la UNAM. En las Facultades de Artes Visuales y Diseño del Hábitat de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural de la Universidad de Vigo, la Maestría en Diseño Urbano y la Maestría en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Trabajó 11 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México como conservadora y restauradora. Muchas gracias, Adela, bienvenida. Gracias a ustedes, es un placer. Y para cerrar este, este panel, también nos acompaña Almelena Cardoso, que es curadora, investigadora y docente universitaria con especialidad en arte contemporáneo. Estudió la maestría en Estética y Teoría del Arte, eh, contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestra en Estética y Arte de la, eh, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la licenciatura en Historia del Arte en Casa LAM, en la Ciudad de México. Actualmente, coordina la licenciatura en Arte Contemporáneo y la maestría en Gestión Cultural de la Universidad Iberoamericana de Puebla dentro del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Forma parte del comité de redacción Clastos, revista digital sobre crítica cultural eh, en Lado B y del comité editorial de la revista de teoría crítica eh, de arte global. Oh, eh, en algo en alemán. <risas> eh, como investigadora, aborda el trabajo artístico en el mundo global, la teoría feminista de la reproducción social y las prácticas curatoriales y críticas desde América Latina. Ha participado en coloquios relativos a estos temas en la Universidad de Birmingham, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Museo Amparo y el Centro Cultural de España, entre otros. Ha desarrollado investigación y propuestas curatoriales en espacios institucionales e independientes como la Casa MAU en la Ciudad de México, Calgras en Cataluña, Error en Puebla, la Sala de Arte Público Siqueiros en la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, Frida eh, Kahlo, homenaje nacional, eh, y la Galería Joaquín Clausel, entre otros. Entonces, bueno, esto era porque nos parece como muy importante también eh, relevar pues, toda la trayectoria que ustedes tienen y todo el trabajo que han, que han desarrollado. Como bien decía Brisa, pues, si, si nosotras no contamos y si reconocemos nuestras propias historias, pues, entonces, ¿qué estábamos esperando? No? Este, en ese sentido, pues, eh, pues esto es también como una parte como de, de reconocimiento y de admiración pues, a, a sus trayectorias y al trabajo que han venido desarrollando también dentro de las actividades eh, académicas. Y vale la pena decir que también impulsando, empujando, esta agenda eh, feminista dentro de los mismos espacios, ¿no? Y procurando, pues, eh, digamos que, que espacios formativos que nos lleven a otros lugares, ¿no? A otros horizontes que no sea, pues, recaer en las mismas, en las mismas estructuras. Eh, Brisa. Sí, pues, para comenzar y romper un poquito el hielo, eh, pensábamos que estaría bueno que nos, nos contaran un poco en qué momento ustedes deciden asumirse como feministas. Y qué ha significado tomar una posición pues desde la sujeta política de empezar a mirar el mundo con, con estos ojos. Entonces, no sé quién quiera empezar a, a platicarnos de esto. Armida. <risa> ah, bueno, pues ya me tocó. Bueno, eh, fíjense que. Es un proceso, en mi caso ha sido un proceso, yo creo que en el caso de, de muchas de nosotras ha sido todo un proceso. O sea, no es un momento en el que digo yo, ¡ay, soy feminista! ¿no? Sino como que ha ido desarrollándose como esa toma de conciencia en mí desde muy chiquita. Eh, yo tengo tres hermanos varones, entonces soy la única mujer en, en la familia. Y, pues, yo notaba el trato diferenciado en mi casa, ¿no? O sea, notaba que a mis hermanos, pues, no les pedían hacer ciertas cosas, que yo tenía que llegar antes a la casa, como ese tipo de cosas. Y, pues, ya desde muy chiquita me parecía, pues, que eso era injusto, que eso no estaba bien. Y, pues, yo creo que desde aquel entonces, pues, ya medio era una pequeña feminista, pero no sabía cómo se llamaba eso, ¿no? Porque sí manifestaba mi desacuerdo, con mis papás o en la escuela o así, y pues ya, digamos, ya este, pues más grande me empiezo a, a, a enterar lo que es el feminismo, de qué se trata, de los distintos feminismos también, y yo creo que ya me asumo feminista, me nombro feminista cuando empiezo a participar en el colectivo Mujeres que Saben Latín eh, en el año 2009, este, con compañeras entrañables, que son unas activistas maravillosas aquí en el estado de Veracruz, y, y pues ya digamos que me empiezo, salgo del clóset del feminismo y ya me, me empiezo a nombrar feminista y, y pues creo que a partir de nombrarse una feminista, pues siempre es como interpelarse continuamente, diariamente, eh, tratar de desbancar este este patriarcado internalizado ¿no? en, en muchos de, de los aspectos de la vida y, este, y pues irse deconstruyendo y construyendo de otra manera una misma y pues de alguna manera tratando de, de generar un impacto alrededor y siempre aprendiendo, siempre aprendiendo de las, de las compañeras. Sí, pues una parte de, de, lo que nos, de lo que nos parece como muy importante eh, en esta, en esta charla es como recuperar justamente eh, de dónde vienen como estas experiencias vivenciales y cómo es que esto pues justamente se, se transforma en, en el ejercicio eh, que ejercemos en la formación, ¿no? De pronto como que parece que, que todo es muy lineal y que uno va a la escuela de feminismo y aprende las cosas y después las aplica, pero en realidad pues uno, uno tarda mucho tiempo en darse cuenta pues de todos estos procesos, ¿no? Y también la parte como de de asumirse es, es un proceso eh, difícil porque toma, toma tiempo entender muchas cosas y también poner en un justo lugar como a muchas figuras que tenemos como dentro de nuestras propias vidas y nuestros propios eh, esquemas, no sé, familiares o de diferentes relaciones, ¿no? Entonces, digamos que también es un es un proceso que se va este pues construyendo y además al que hay que irle dando como diferentes vueltas varias veces, ¿no? No es como que uno termina, una termina de hacerse feminista, sino que, bueno, esto, esto también requiere este, de, de práctica, ¿no? Y, pues, justamente me parece que, que la parte de, de transmitirlo a los estudiantes y de llevar a cabo ciertos ejercicios, pues, nos va incluso replanteando varias cosas de esta misma eh, reflexión y de este mismo proceso, no sé, Adela, ¿para ti cómo ha sido como esta, esta experiencia? Sí, yo primero quisiera comentar que pues, nunca me había planteado esta pregunta, entonces ayer pensarla ¿no? un poquito me sirvió para darme cuenta de muchas cosas y fue además muy bonito ¿no? el proceso de, de volver atrás, un poco como Armida dice, para mí eh, tiene que ver con varios momentos, ¿no? algunos menos conscientes, sobre todo yo diría que tiene que ver con muchos momentos hasta que toma puedo decir que he tomado una conciencia como social no de la cuestión del, del asumirse feministas entonces bueno también tiene que ver un poco con esa niñez en la que yo por ejemplo negaba ser niña y me asumía más niño a veces eso fue incluso hasta la preparatoria siempre decía que hubiera preferido nacer niño y pienso que eso es algo que se comparte muchísimo, eh, por muchos factores muy diversos. En mi familia, bueno, en concreto, pues mi mamá había abortado de un niño que, nació antes que, que iba a nacer antes que yo. No sé si ese tipo de factores tengan que ver, pero bueno, en cualquier caso, también estudié en un colegio de monjas que, bueno pues eh, asumiéndome atea, ha sido <risa> uno de los procesos más complejos en términos vivenciales a lo largo de mi vida. Sin embargo, ayer empecé a darme cuenta de la importancia que ha tenido para mí toda esa educación, vamos a decir, monjil en espacio femenino, porque éramos solo mujeres durante 14 años, ¿no? Eh, hasta que me dio una prepa ya mixta, ¿no? Y ahí me parece que entre estar en el equipo de básquet femenino, <risa> eh, en no encontrar figuras masculinas salvo los curas, cuando íbamos a misa y... Y ya en ese entonces darme cuenta de que yo cuestionaba incluso muchas cosas que tenían que ver con el patriarcado, eh, no sé, hacer incluso un estudio antropológico de monjas hiper jóvenes de 17 años, que yo no entendía cómo podían hacerse monjas, ¿no? y cuestionar cosas y al final pues, procesos tan importantes como la menstruación, vivirlos apoyadas por tus propias amigas y compañeras y que nadie te juzgue no o, y un poco ese proceso. Y luego, pues yo que sé, diría que la preparatoria fue un evento importante en los años 90 que para mí me marcó bastante, que es que una amiga compañera de la prepa, su mamá, eh, se asume lesbiana y comienza como a luchar por los derechos y a ser pues, bastante visible en la ciudad donde yo vivía. Y eh, empieza la comidilla ¿no? del asunto. La mamá de tal se asume tal y entonces a mí me empezaron como a interesar muchísimo lecturas ya feministas y, y un poco, pues, no sé, tomar más conciencia ¿no? de, de todo esto. Entonces, yo diría eh, a la última pregunta que para mí ha significado seguridad, seguridad en muchísimos aspectos. <risas> Más, más brisa. Sí, no, eh, que escuchándote, pues, claramente resuena mucho, ¿no? Como en esta búsqueda de, de que muy interiormente todas sabíamos que en algún momento algo funcionaba mal en el mundo, ¿no? Y yo igual crecí con, con dos hermanos y siempre era muy evidente ver que había como un trato diferenciado de lo que implicaba ser niña, ser niños. Y, y me, me llama mucho la atención también que compartimos, eh, pues, esta... esta como pues empezar a tejer redes de manera un poco más eh, natural, pero eso es lo que muchas veces impulsa, ¿no? a que podamos llegar a estos lugares en donde se vuelven refugio de cómo vamos viviendo pues, nuestro posicionamiento como feministas. No sé, Alma, si para ti fue parecido o hubo alguna cosa en tu historia diferente a lo que, a lo que ha sucedido acá. Pues... Sí, de hecho, tanto lo que ha dicho Armida como Adela eh, me resuena un montón también para mí. Eh, yo la pregunta también ayer que la leí, anterior que la leí, me, me, fue como, wow, no me lo había preguntado, ¿no? O sea, no había como trazado, reconstruido, como ese proceso no para mí. Eh, y, y bueno, empecé a hacer memoria, a tratar de, de recordar algunas cosas que me, me significaran para, para este proceso. Y, y pensaba, claro, que, que desde niña, no pues ya hay algunas tanto eh, figuras importantes de, como, como mis abuelas, por ejemplo, no por un lado, una abuela, eh, mi abuela materna, que, que pues en los años 60 no se divorcia deja su deja a mi abuelo y eh, decide eh, estudiar enfermería para Básicamente mantener a, a, a sus hijos, ¿no? A sus hijas. Y, y esa como que esa narrativa ¿no? que mi madre me, me, me transmitió, pues creo que me, me dio mucha fuerza. Creo que me hizo también reconocer eh, esa, pues, esa importancia de la, de la independencia ¿no? de las mujeres. Y por otro lado, pues el, el, del lado de mi abuela materna, pues eh, de, en una familia mucho más tradicional, pero también siendo ella matriarca, ¿no? madre de, de seis y, y siendo el pilar de la familia, uh, aunque no económico, pero sí un pilar afectivo, un pilar también de, de, de valores, de fuerza. Y, y bueno, creo que eso en contraste con las otras figuras masculinas de, de, de mi familia, que también son muy fuertes, pero que se construyen de otra manera, ¿no? Como que la relación es, es distinta. Eh, creo que cuando fui creciendo me, me hizo sí tener la oportunidad de cuestionar muchas cosas y tener siempre referentes eh, afectivos muy importantes, ¿no? En, en, en las mujeres, en mis ancestras. Entonces, eh, ya, como el reconocimiento, a lo mejor académico, profesional, ¿no? Donde logro hacer ese cruce y donde me asumo también en este proceso como feminista, tiene que ver mucho justo con mi experiencia docente, yo creo, porque parte de tener la capacidad y de construir el lenguaje necesario para desde, eh, desde mi, mi, mi subjetividad y, y mi feminidad. Eh, sostenerme como crítica y tratar de construir respuestas sobre qué, y, y preguntas, creo, sobre todo, de qué es lo que debemos criticar y por qué no nos parece eh, justo o equitativo, eh, pues a mí me, eh, el, el feminismo me, me logró dar eh, muchas herramientas, mucho, mucho horizonte. Eh, la verdad es que para mí, y a lo mejor esto sí es muy, muy ñoño, muy académico, pero un, yo, yo llegué al feminismo eh, académico, sobre todo al pensar o al reflexionar desde las desigualdades económicas y del trabajo, en precisamente los casos de precariedad eh, que hay, sobre todo en los trabajos afectivos, y en cómo eso conecta en gran manera con el trabajo artístico, por ejemplo, ¿no? Y, y ahí es cuando eh, eh, como que todas las cosas eh, personales, familiares y afectivas e intelectuales para mí empezaron a, a, a enlazarse y a cobrar mucho sentido. Sí, creo que tomas, tocas un, un tema bien importante que es como empezar a, a reflexionar como los espacios educativos también son estos lugares que impulsan un montón ¿no? la, la reflexión y empezar a, a posicionarnos y ver el mundo desde otro lado. Y ayer que estaba como revisando datos sobre el acceso educativo de las mujeres, pues caché que en teoría en 1980 el 30% de las mujeres matriculadas en la UNAM, pues, o sea, regularmente tenían patrones de, de deserción escolar o eso, ¿no? Como que en realidad eran porcentajes muy bajitos los que lograban ingresar al nivel educativo universitario, que creo que todavía sigue siendo un problema que, que tenemos presente. Y, y pensaba que, sobre todo en, en carreras como arquitectura o diseño, ¿no? que, bueno, creo que un poco más arquitectura, pero ha sido como una, una carrera que naturalmente fue o fue pensada para hombres, cómo es que empiezan a entrar ¿no? las mujeres a, a estas aulas. Y, y además de eso, cómo desde la docencia se empiezan a romper como estas, estos discursos hegemónicos en la forma en que se enseña. Entonces me gustaría preguntarte, Armida, ¿qué significa para ti ser docente pues, feminista, como posicionada desde ahí en una carrera como lo es arquitectura? E incluso preguntar también cómo fue tu experiencia siendo alumna y qué cambios ves ahora como en... En las generaciones actuales, que pues cre creemos que es, que es muy diferente, lo platicábamos con Sof en el conversatorio con, con las estudiantes de, de la UNAM, que yo cuando estudié, que fue 2004, pues ni de cerca tenía como una postura tan activista de voy a tomar las instalaciones de mi escuela para ¿no? exigir derechos para todas, y, y nos llama mucho la atención que ahora está como muy abierto ese discurso. Entonces, platícanos cómo ha sido para ti y qué diferencias ves pues, con las alumnas de, de ahora. Ahí, ahí, ahí. está. Pues, eh, bueno, primero eh, empezaré contando un poquito de, de las diferencias. Yo creo que son grandes, muy, muy grandes, y también hay muchas coincidencias, ¿no? Una de las grandes diferencias es que en aquel momento eh, cuando yo estudié hace muchos años, en los años noventas, este, no existían inst las instituciones que ahora existen. No existía un instituto municipal ni un instituto nacional de las mujeres. No había una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No había los conceptos que hoy tenemos para nombrar las violencias, ¿no? O al menos estaban muy lejanos, muy inaccesibles, digamos. Entonces pues ustedes recordarán en aquellos tiempos, pues eran unos tiempos donde el lenguaje era muy, muy machista, muy misógino, lo sigue siendo, pero en aquel momento era descarado descarado, era a las mujeres se nos decía que pues qué estábamos haciendo ahí en la arquitectura, que por qué no nos quedábamos en casa, que por qué no nos buscábamos un marido, este, el, el famoso apodo de MMC, de mientras me caso, ese, ese tipo de cosas y, y bromitas eh, pues muy misóginas, ¿no? Este, obviamente el acoso. Eh, en aquellos momentos eh, mucho más fuerte que ahora, pues, digamos que siempre se nos culpabilizaba a las mujeres si es que éramos acosadas, ¿no? Eh, se decía que pues era nuestra culpa. Sigue siendo así, pero en aquel momento, digamos que como que no había alguien que dijera, oigan, espérense, no es así, ¿no? O sea, había tanta desinformación que era muy difícil recurrir a alguien que te que te ayudara, a un apoyo. Y digamos que institucionalmente, pues menos, ¿no? O sea, no existía una unidad de género, no existía, pues todo este soporte ya teórico, legal, de alguna manera, que, pues al que puedes recurrir, ¿no? En aquel momento no podías recurrir, ¿no? Y algo que, que me pasaba y que creo que les pasa también a las chicas que estudian ahora, pues yo era bien ñoña también como las compañeras. Este. Entonces sí me esforzaba por sacar dieces y todas estas cuestiones, y, y pues porque también me gustaba ¿no? cumplir. Y era muy molesto cuando a pesar de tu esfuerzo, el profesor se acercaba a ti de una manera distinta, ¿no? Eh, y, y digamos que daba mucho coraje, ¿no? O sea, ¿cómo yo que me esfuerzo tanto y luego la gente piensa que que saco buenas calificaciones por esta otra cosa que ni al caso, ¿no? O sea, yo estoy aquí porque quiero estudiar, porque quiero ser arquitecta, porque quiero hacer bien las cosas, ¿no? Y este señor pues nada más viene a complicar el asunto, ¿no? Entonces creo que eso también puede pasar todavía a las estudiantes de hoy. Obviamente, como ya decías, el activismo pues no, eh, no, no había no había tal, este, bueno, aunque sí había el apoyo de, de maestras y de algunas compañeras que sí, digamos, nos ayudábamos, eh, pero no, no como ahora. Y bueno, ¿qué representa ser una, una docente feminista? Este, pues representa resistencia, como es el título de este conversatorio. Es resistencia, totalmente. Es este estar ahí contracorriente eh, en una disciplina eminentemente patriarcal desde su conformación, desde su creación. La arquitectura no solamente es patriarcal, sino es clasista también, es racista. La arquitectura, eh, para contratar a un arquitecto, pues necesitas tener dinero. Entonces es una, es una, una disciplina que ya de por sí es excluyente de, de mucha gente. Entonces, eh, el tratar de cambiar un montón de nociones, un montón de, de discursos dados ¿no? desde la arquitectura es bien difícil, hay, hay una resistencia, pero tremenda, no solamente en mi facultad, sino yo creo que en todas las facultades de arquitectura. Platicando con la maestra, mi maestra Saida Muxi, que le mando un gran abrazo y un beso, ella también me, me cuenta que también eh, ella, digamos, enfrenta. A esta gran resistencia allá en Barcelona, entonces ahora sí que todas estamos en las mismas, ¿no? Ahí este, tratando de mover la maquinaria, tratando de, de, de hacer cuestionamientos, ¿no? con respecto a la disciplina, tratando de, de explorar otras metodologías, ¿no? Para acercarnos a los proyectos de otra manera. Eh, con las, las nuevas generaciones creo que tienen una, una apertura mucho más grande a estos temas. Me ha sido mucho más fácil con mis estudiantes que, que, con, que con mis compañeros y compañeras este, profesores y profesoras, este, que también ya he visto grandes cambios y eso eso ha sido muy satisfactorio pero hay mucho trabajo por hacer muchísimo trabajo por hacer y pues a seguir resistiendo creo yo sí yo creo que hay muchos de estas como pues de esos esfuerzos que imprimimos incluso eh, tanto en nuestra vida eh, privada como en nuestra vida profesional también que tiene que ver con justamente romper con estas dinámicas de las que fuimos este, pues presas ¿no? en, en nuestra misma formación académica. Yo, por mi parte, como que cuando fui niña tuve la, la enorme este, ventaja de vivir en una comunidad muy pequeña en la que pues, todos los niños éramos como iguales, así como animalitos, así, todos revueltos. Y como que no había distinción de esta cosa de, de niña y niño, o sí, pero pues como muy, muy poca en realidad. Cuando ya salía al mundo, <ríe> me encontré que, que, bueno, que yo había crecido como en algo que era completamente eh, diferente. Y de hecho, recuerdo una vez, eh, hace no mucho tiempo, eh, tendrá quizás menos de 10 años, que me hicieron una pregunta que me perturbó muchísimo porque me dijeron me preguntaron, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que eras mujer? Y yo, no, chingado ¿no? Pues sí, siempre, pues siempre supe. Y después me quedé pensando y dije, no, sí hubo un momento en el que me di cuenta de que sí había una diferencia muy marcada en, en la vida, o sea, por ser mujer. O sea, y sí es un momento en el que te dicen, eh, estas cosas tú no las puedes hacer y tú sí las puedes hacer. El trato en las universidades es completamente diferente. Eh, eh, bueno, en múltiples espacios, ¿no? incluyendo ya este, la vida laboral. Yo, yo en realidad eh, soy, soy una feminista, eh, pues igual tal vez de mucho tiempo, pero cuando lo hice con ya fue bastante, bastante grande, porque sí tengo que decir que en mi generación todavía hay mucha gente que es muy reacia a, a pensar sobre el feminismo, ¿no? Es algo que, que está completamente en algunos círculos pues negado, ¿no? Es como algo negativo, porque ¿cómo vas a ser una odia a hombres, ¿no? <ríe> y ¿no? Y no existe como tanto esta posibilidad. De hecho, eh, cuando se creó esta, esta colectiva de restauradoras con glitter, pues nos permitió pensarnos desde ahí por primera vez, ya siendo eh, bastante mayorcitas, este, ¿no? Y, y esta parte pues también nos ha llevado mucho a pensar en cómo eh, establecemos estas relaciones dentro y fuera de, de nuestra disciplina y sobre todo dentro y fuera del aula, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cuáles serían estos retos que se nos plantean a, a nosotras como docentes? Porque, bueno, muchas veces replicamos, tal vez porque ser conscientes es bien difícil, eh, replicamos de manera como automática varios esquemas, ¿Y cuáles son los retos que se plantea como dentro del aula como para las estrategias docentes y de, y de formación eh, con los estudiantes? Porque esto nos implica, pues, de nosotras mismas, ¿no? De nuestro, de nuestro corazón en nuestro quehacer. Entonces, pues, no sé, Adela, tú que tienes un montón de grupos universitarios, este, ¿cuáles son los retos que te plantea a ti este, este ejercicio consciente de eh, romper estas estructuras de las que hemos aprendido tantas cosas durante tantos años? Bueno, yo diría que uno de los retos principales es, es generar espacios seguros, espacios donde los cuidados se pongan en el centro ¿no? y eso implica algo muy complejo, ¿no? porque no puede ser algo que, que se unifique de una misma manera ni que esté... O sea, es, tiene que ser muy adaptable, ¿no? Y precisamente porque no todos los espacios son iguales ni están compartidos por las mismas personas ni los contextos que vivimos, pues deberían de ser espacios... Es como... No voy a hablar de metodologías porque no me gusta demasiado, sino es cómo ser capaces de facilitar, ¿no? que se den espacios donde todas y todas nos sentamos mínimamente cómodas, aunque eso no va a ser posible todo el tiempo, y, y que sintamos, nos estamos en confianza. Esa seguridad de la que yo hablo tiene que ver un poco con sentir que tenemos la posibilidad de, de expresarnos libremente, sentir eh, que más que personas aprendices, somos personas que también podemos aportar cosas, ¿no? Y asumirnos todas y todos como docentes y como aprendices, ¿no? Entonces, un poco esa cuestión de, de la pregunta qué significaría a mí? para mí la docencia feminista tiene un poco que ver con pasar de esas famosas expertises a, a las cuestiones más experienciales. ¿no? Eh, por un lado, darle valor a la experiencia y a las experiencias de todas y de todos, ser capaces también de, de, de escuchar, ¿no? de que aprendamos a escuchar, yo es algo que desde luego he estado, todavía lo sigo aprendiendo porque desde luego no, no escucho todo lo que quisiera, pero recuerdo precisamente la una, una estudiando una compañera que una vez en las reflexiones finales del curso me sugirió que escuchara más y hablase menos, ¿no? y eso es un ejercicio importantísimo, pasar un poco también de esta soberbia intelectual que aunque te desprendas de ella y, y trabajes mil y un enfoques disruptivos eh, siempre está ahí, porque de alguna manera el papel que asumes como docente es ese, es para lo que te contratan, es inclusive lo que dice tu contrato que tienes que hacer, ¿no? Y los planes de estudio y demás, entonces, para mí también empieza desde ahí, ¿no? De la soberbia intelectual pasar a la escucha activa o a la escucha, llamémoslo como queramos, ¿no? Y eso es algo que, que pocos hacemos. ¿No? Eh, y luego yo también diría que a lo mejor más de que conocer y, y también eh, facilitar conocimientos y, y espacios para el conocer o para el saber o para que se produzca el conocimiento es pasar a, a, a los espacios de cuidados más pasar del conocer al cuidar y eso pareciera que es algo que que nos, que nos ponen a nosotras ¿no? a las mujeres como, como encima como siempre, entonces, bueno, pues sí, los espacios con la profesora pueden ser espacios que se distinguen porque son espacios más afectivos, a veces no siempre, evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, es para mí quizás los tres puntos que me gustaría como mencionar. Y luego, pues yo diría también que, que esa docencia es compartida, desde luego, y que aprendemos juntas, ¿no? Y que no es un camino... Está plagado de retos, pero al mismo hay que atreverse, no, hay que hay que atreverse, hay que no tener peros en la lengua, hay que asumir que digas lo que digas, si pierdes tu puesto de trabajo lo perdiste y yo desde luego pues es algo que, que llevo por delante y no, no sé si tengo que hacer otras cosas mañana hago otras cosas. Me interesa me, me interesa compartir estos espacios porque en ellos considero que se construyen cosas muy importantes para la vida. Pero también tenemos que pensar fuera de la caja, fuera de los muros, fuera de las aulas ¿no? y hacer, hacer, hacer el espacio fuera, o sea, eso es sin duda. Sí, me parece que se tocan dos temas como muy, muy importantes, ¿no? El primero es este al que hace referencia de cómo empezamos a enseñar desde la horizontalidad, rompiendo un poco como lo que, la forma en que naturalmente los hombres ejercen como estos juegos de poder que me parece que es como la, la primera forma que hace diferente ¿no? la experiencia entre eh, mujeres enseñando y compartiendo desde lo colectivo. Y dos, algo que decía Armida que también me parece muy interesante es eh, cómo empezamos a, a ver estas disciplinas desde la lente de la interseccionalidad, porque naturalmente tanto arquitectura como arte pues se sabe que son disciplinas que, como bien decía ella, pues son clasistas, racistas, siempre se llevan como estos espacios en donde no todas las personas tienen acceso para el disfrute, ¿no? Como de, de sus beneficios. Entonces, Alma, tú, tú que estudiaste arte y has como llevado toda esta, pues toda esta currícula en tu experiencia, ¿qué, qué nos podrías compartir? ¿Cómo ha sido para ti empezar a posicionarte desde esta otra mirada? Um, Hace, hace rato que escuchaba a Armida eh, acerca de, claro, la arquitectura como una profesión pues, masculina, ¿no? Bueno, pues, en arte, supongo que la proporción será más o menos similar, pero, eh, bueno, es, es como, ¿no?, totalmente sabido que los artistas eh, hombres, ¿no?, son como los que llevan aquí como la batuta, la historia del arte, etcétera, y sin embargo, como asumo que sucede ¿no? en, otras, eh, en otras carreras, pues la población eh, femenina siempre supera ¿no? en gran medida. Bueno, en, en, en, en la Ibero-Puebla, el 87% de las estudiantes de arte contemporáneo eh, son mujeres. Entonces, pues, es, una, es, un, es un porcentaje tremendo, ¿no? Eh, y eso, pues, eh, claro, nos obliga, ¿no? Ni siquiera nos lleva, nos sugiere, nos obliga a pensar qué tipo de narraciones estamos construyendo eh, cuando hablamos de arte, de arte contemporáneo, de historia del arte, de prácticas artísticas, de teoría del arte, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, para mí eso ha representado un trabajo definitivamente colectivo, ¿no? Eh, donde las profesoras eh, y los profesores, pues, constantemente tratamos de preguntarnos y, y, y de cambiar los paradigmas, ¿no?, con los cuales también fuimos enseñadas y enseñados, eh, igual que, que, como comentaba Armida, pues, Híjole, o sea, a mí sí que me tocó tener uno que otro acercamiento a, en la universidad, algunas lecturas, algunos temas, pero la invitación a la participación activa nunca sucedió, ¿no? Y, y entonces, eh, como que ese distanciamiento ¿no? Eh, para, para la práctica del arte contemporáneo, entre lo teórico y lo práctico, pues debe de, de diluirse, pienso yo. Y entonces, pues parte de las cosas que trabajamos, sí, al interior de las aulas, ¿no? definitivamente replantearnos eh, qué historia del arte estamos contando no eh, y, y, y como les decía hace un momento algo que a mí me interesa mucho y desde donde yo siento que conecto mucho con las estudiantes es eh, preguntarnos qué tipos de economías del arte sostenemos cuando pensamos en esta historia masculina no eh, que, y, y qué lugar tenemos en ese espacio no definitivamente lo que necesitamos es construir otras relaciones otras economías otros valores simbólicos donde nosotras nos sintamos representados. Y un poco es como lo que estamos tratando, definitivamente estamos lejos ¿no? de, de lograrlo, pero es hacia donde queremos llegar eh, en, en estas discusiones. Y por otro lado, pues sí que, que, que salir, ¿no? Eh, salir de, como dice Adela, salir del aula, salir de la universidad es súper importante. Eh, Acompañar a las estudiantes, eh, porque además esta visión pues transgeneracional creo que también es muy valiosa, ¿no? Eh, reconocer que, que la comunidad universitaria, pues claro, las, las estudiantes forman una, una parte importantísima, pero este acompañamiento de, de generaciones donde tenemos profesoras eh, de la tercera edad y tenemos chavas que apenas están por cumplir los 18 años, ¿no? O sea, como que ese diálogo que, que debe de desbordar el espacio estudiantil, pues me parece eh, que también es algo en lo que estamos tratando de trabajar eh, y pues claro, situarnos, ¿no? Siempre pensar en... En nuestros, en nuestros cuerpos atravesados por todas estas condiciones que no nos deben de, de, de ser ajenas, ¿no?, construir un espacio seguro que también es, es un sueño, ¿no?, al que tratamos de llegar y, y, y el derecho a la protesta que a mí me parece que es algo que que desde uh, arte contemporáneo hemos defendido muchísimo, ¿no? Uh, y claro, las mujeres eh, son quienes estamos ahí en esta en esa comunidad, ¿no? Definitivamente, pues, en, en arte contemporáneo empujando, ¿no? hacia, hacia ese derecho. Sí, en ese sentido creo que, y, bueno, también hay un, uno de los comentarios que nos comparten este, en, en Facebook, en el en vivo, que, y retomando estas estos, reflexiones que ustedes ponen sobre la mesa, creo que también eh, una de las, de las grandes tareas es también reformular las dinámicas y los espacios universitarios, ¿no? O sea, también hay, hay que pensar que estas instituciones pues también están construidas bajo unos cimientos eh, pues de otras de otras épocas en su mayoría pues con lineamientos muy patriarcales ¿no? donde cuando se empiezan a abrir estos espacios eh, a partir de la transgresión o sea si sí hay que decirlo eh, se, se han logrado muchas cosas a partir de la toma de estos espacios universitarios y a partir de muchísimas luchas de tratar de incluir otras formas de ver estas dinámicas eh, universitarias, estas dinámicas académicas también, pues bueno, esto eh, formula o sea, sí, por supuesto, un panorama que, por el que queremos este, luchar, pero también formula un reto muy especial, ¿no? Porque nos, nos implica pensar en otras formas de relacionarnos, ¿no? En otros espacios, en otras formas de construir esta, esta vida académica entre, entre todas y todos, ¿no? O sea, como que Creo que justamente este asunto eh, transgeneracional eh, y en los diferentes espacios que las mismas universidades y, y los espacios formativos nos ofrecen, eh, pues bueno, es, es una gran oportunidad, pero es un reto, ¿no? Y es un reto también pensando en que nosotros mismas fuimos formados bajo ciertas estructuras y que para proponer algo creativo que pueda romper con esa estructura, pues sí requiere eh, justamente, yo creo, de una, eh, pues un trabajo colaborativo, ¿no? En el cual podamos hacer estas reflexiones, yo pensaría que también este, rompiendo las jerarquías, ¿no? Rompiendo también estos esquemas que han perpetuado las mismas eh, universidades e instituciones. Y bueno, pues... Pensar otros mundos se dice muy sencillo, pero en realidad, o sea, tiene unas implicaciones ahí este, bastante, bastante fuertes, ¿no? Lo mismo que, que repensar las mismas estructuras de, de las carreras y de las maestrías y de todos los programas académicos, pues siguen ciertas formas que de pronto, cuando uno se pone a pensar, la misma estructura académica puede estar eh, reformulado, más bien como recreando, estos, estos esquemas, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría también disciplinarmente? Y eso es, creo que, una pregunta que me gustaría plantearles a todas ustedes, este, desde sus diferentes campos de, de expertise, eh, pues hacer esta integración eh, de la mirada de, de, de la perspectiva de género, de, de introducir los principios eh, feministas, ¿no? Para esta reformulación. Pero en los planes de estudios, o sea, ya llevándolo como a la parte del reto eh, académico en un contexto universitario, o sea, en la institución, digamos. Pues eh, Alma, ¿quisieras iniciar tú? Sí, eh, claro, bueno, el reto es, es, es tremendo. Um, las constantes revisiones a los planes de estudio, pues, creo que, o sea, se, se habla, ¿no? Se habla de lo multidisciplinar, de la transversalidad, de eliminar lo compartimental, pero uh, muchas veces, pues, pues, sí, la burocracia académica nos conduce, ¿no?, o nos, nos obliga a otra vez ahí como eh, cumplir con ese molde que finalmente, pues, ya en, en la practicidad, en, en, en la aplicación del, de la planeación, se, todavía creo que hay un largo camino por recorrer. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, una de las, de las cosas que tienen que ver incluso con cuestionar los lenguajes con los que denominamos ¿no? las currículas, eh, algo que, que seguramente empezaremos a revisar en el próximo plan de estudios, que, que, que definitivamente va a tener una perspectiva importante de género, es el concepto de creación, por ejemplo, ¿no? O sea, como eh, pensar en el artista como el sujeto creador y que otra vez nos, nos devuelve, ¿no? Como a este pensamiento del artista, genio, hombre blanco en su estudio, ¿no? Y, y, y yo creo que eh, ese, ese simple elemento, ¿no? Lingüístico, cómo estamos nombrando los ejes que constituyen la manera en la que hacemos una licenciatura pues eh, yo creo que ahí hay una necesidad urgente no de replantearlo y creo que es un pasito no que nos conduciría a eh, empezar a aplicar esto de lo que ya de por sí todas las universidades hablan no o sea todos hablamos de la perspectiva de género de la ecología del de sentido de eh, la relacionalidad ah, sin embargo Insisto, creo que es un trabajo que todavía debemos de, de, de echar a andar académicamente eh, con, con más ahínco. Y, y yo creo que eh, sí que sí que pensar en la, en la, en la multidisciplina o, bueno, a, a, en arte nos gusta pensar también en la indisciplina, ¿no? Como, como esa posibilidad de, de, de inventar ahí cosas nuevas, eh, se, se, se puede favorecer sobre todo en proyectos que, que salgan, ¿no? Que, que atraviesen otras, otras circunstancias y que no estén en lo, en lo teórico. Um, algunos de los eh, proyectos que, que se han trabajado, ¿no? que las alumnas han trabajado y que se van un poco por la libre, como que buscan ahí el, el darle la vuelta ¿no? al, al, al objetivo o, o enriquecerlo. no Finalmente, pues, pues sí, nos han conducido a hacer investigaciones muy interesantes, eh, desde mapear eh, zonas de violencia, eh, cuestionar cómo sucede el machismo en las redes sociales, atendederos, ¿no? Y al final, cuando la, llega el momento a veces de socializar la propuesta en el entorno académico, la pregunta es, bueno, y esto como, de, como, como en, en, en qué esquema lo podemos meter, ¿no? ¿De qué manera lo explicas desde lo artístico? Y creo que ahí también eh, a, a mí la indisciplina me... me, me creo que puede ser una herramienta importante para buscarle un espacio ¿no? en, en, estos, en estas planeaciones. Y, bueno, pues, creo que además de eso ya también hay soluciones que, que, que ya podemos hacer, que, que podemos ir trabajando, que se están trabajando, ¿no? Pues, eh, pensar en, en, en diferentes archivos, ¿no? Uh, en acercarse con otras perspectivas a los documentos que ya tenemos. Y, y, y trabajar también muy de la mano con los organismos de, de las universidades que, que velan por los derechos humanos o que están también pensando en políticas contra, eh, la, pues, digamos, con todos estos atropellos ¿no? que suceden dentro del propio ambiente universitario. Sí, como que cada una de, de las disciplinas plantea, eh, Solamente, no solamente retos, sino también oportunidades también, pues, de reformular, renombrar, este, rehacer. Y que bueno, de pronto da un poco de miedo porque pues, es como un, pues, un panorama desconocido, ¿no? pero que creo que justamente ahí está pues, la riqueza y también eh, lo potente ¿no? de esta intervención directa a los quehaceres este, disciplinares. Y en ese sentido, pues, creo que, eh, Adela, también has tenido como una serie de experiencias desde el planteamiento que tú has hecho en tu trabajo eh, de lo común eh, y de tratar de reformular también estas relaciones y reconocimientos eh, comunitarios. Y, bueno, si quisieras como, pues, compartirnos un poco de esta, de esta experiencia sería increíble. Claro. Sí, yo estaba escuchando a Alma y pensaba en varias cosas, ¿no? Eh... Bueno, ¿puedo, explicar, puedo contar un poco más bien, pues sí, cómo ha sido mi experiencia, un poco desde el enfoque procomún, ¿no? que es un poco donde me sitúo, pero me parece que hay como dos cosas importantes, no pensar por un lado en el tema institucional estructural, de lo que atañe a los planes de estudio, que finalmente es lo que se baja ¿no? hacia, hacia la, la base de la pirámide y que nos afecta principalmente, y luego por otro lado está la cuestión de, pues sí, de cómo colaboramos, cómo cooperamos, ¿no? En términos más comunitarios, en el sentido comunitario de lo que viene siendo la comunidad académica que no implica solo evidentemente a los docentes y a veces creo que el principal error está en que estamos, hay un separatismo brutal ¿no? entre los tipos de docentes que hay, por no hablar de la precariedad absoluta, yo pues, soy una docente eh, de asignatura, llevo así años y pues estoy ahí en el último lado ¿no? de la pirámide docente, los estudiantes que se sienten excluidos y con todas las dificultades que ya yo entraña en muchas diversidades, los administrativos o lo que mal llaman eh, personal manual, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, hay como varias aristas. En lo particular, bueno, pues yo lo comentaba un poco al inicio cuando nos veíamos entre bambalinas, eh, por un lado, mi, mi posición como docente de asignatura, muchas veces ex, externa incluso, aunque ahora ya estoy adscrita a las dos instituciones en las que trabajo, pero me ha permitido, supongo, generar espacios donde tener mayor libertad en este aspecto. ¿no? Siempre lo he vis, vislumbrado así. Pero, por otro lado, me parece que me da bastante igual, una, lo que piensen las personas, dos, eh, si me quedo sin trabajo... <risa> Eh, no, no, no me gustan las zonas de confort y aunque eso suena fácil decirlo, evidentemente estoy en zona de confort absoluta, con mis privilegios, pero intento cuestionarla, intento salir de ella ¿no? y, y de alguna manera, o construir otras zonas de confort que no sean solamente mis zonas de confort, sino construyamoslas juntos. ¿no? Entonces, pensando en los planes, yo me preguntaría, desde dónde se hacen esos planes y quién tiene la potestad para hacerlos. ¿no? Porque al final yo me he encontrado en la situación de que a mí, después de estar 10 años trabajando en los planes académicos, nadie me ha pedido la o sea, nadie me ha ofrecido la posibilidad de, de opinar sobre un plan de estudios, Eso para empezar. No es porque yo me lo merezca, porque soy yo adelantal, ¿no? es porque creo que nos merecemos todas las personas, por lo menos que habitamos esos espacios, y vuelvo a repetir, la comunidad amplia que somos. Tener injerencia sobre la decisión sobre esos planes. Entonces, no, bueno, siempre va a haber el experto frente a las comunidades de afectadas a las cuales van a afectar esos planes. Entonces, eso ya es la mayor pregunta que yo me haría y entonces cambiar completamente la manera. Es, y luego preguntar si necesitamos esos planes de estudio. Necesitamos planes de estudio estructurados de la manera en que se estructura normalmente. Entonces, bueno. Por un lado es y luego desde la experiencia de lo procomún, pues como siempre de alguna manera he puesto en el centro y he priorizado la importancia de sentirnos cómodos en comunidad. Desde lo común y, y, y hacer común significa pues practicarlo, ¿no? tomar acciones, pues de alguna manera no me ha importado nada lo demás, lo demás para mí ha sido siempre una cosa secundaria o terciaria ¿no? en este asunto salvo cuando evidentemente me atraviesa, que me atraviesa todo el tiempo la afectación institucional, administrativa, pero lo he dejado como una cuestión particular que quizás a lo mejor también ahora reflexiono en esto que estoy comentando, que ha sido muchas veces un error, ¿no? porque no me he colectivizado tanto, por ejemplo, con compañeros o compañeras docentes, al contrario, me he posicionado más con mis compañeras estudiantes ¿no? y, y al, a, muchas veces Pienso por qué sucede eso, ¿no? porque hay miedos, porque hay inseguridades, porque considero que, que es imposible llegar a, a hacer el común de una manera más. más a, eso, si lo sentimos como desde la pirámide hacia arriba, lo he visto más complejo. Ahora, la manera que he tenido yo de hacerlo eh, o de pensarlo ha sido con compañeras y compañeros que a la hora de, de ofrecer la colaboración con otros compañeros y compañeras de otros. De otras instituciones y universidades han dicho que sí. Y lo han dicho con el amor más grande y, y siempre haciéndolo en espacios públicos, ¿no? Porque la idea de salir es fuera, veámonos en el mercado tal, veámonos en la plaza tal y pongámonos los esfuerzos en común para hacer cosas juntos. ¿Qué, qué te, qué, ¿Para qué va a servir que hagamos un proyecto sobre diversidad sexual en la UAB si también estamos con compañeras de la ENES, que son increíbles, haciendo proyectos de lo mismo, juntemos esfuerzos en el mismo espacio. ¿no? Eso se trata un poco de eso. Y la verdad que yo no he hecho nada, lo hace la gente, sí. los compañeros que lo que quieren y lo que dicen que, que es, es que hace falta hacer más cosas juntas. ¿no? Y juntos. Entonces, es mi experiencia, pero no sé. Sí. Sí. Sí, a mí me parece que tocaste un, un punto clave, que es precisamente cómo empezar a tejer estas redes para no solo meterle la voluntad docente a desde dónde nos posicionamos y cómo empezamos a llevar nuestras agendas como a la resolución de problemas, sino también un poco lo que decía Alma, cómo empezamos eh, a pensar qué historia estamos contando, pero qué, qué historia queremos empezar a configurar, ¿no? Y en ese sentido, yo, yo pensaba que justo arquitectura y diseño, pues son así como punto clave para empezar a tener una vinculación directa de solución de problemas sociales que nos están como impactando de manera directa. Y en ese sentido, pues Armida, conozco, conozco bien el proyecto que presentaste con la CEDATU y me parecía una genialidad por muchas cosas, pero particularmente, pues como por... por Tal vez hacer muy evidente lo obvio, ¿no? Es como resolver un, un problema como lo es la alerta de género en Jalapa, ¿cómo empezamos a resolver necesidades desde ahí? ¿Cómo empezamos a tejer redes? Pues no sé si nos uh -huh. quieras contar un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo, cómo ha funcionado en, en los espacios universitarios y pues también qué retos ves tú para empezar a, a vincular con otras universidades en otros eh, estados que además pues sabemos que hay más de 10 estados que tienen la alerta de género. Ahí, ¿no? como en sus en sus temas prioritarios. Ay, este es una preguntota, y además se me quedan en el tintero aquí de la pregunta anterior, que sí quisiera decir, aunque sea algo muy, muy chiquito, porque desde la disciplina de la arquitectura, creo que es importante replantear el mismo significado de la arquitectura. Eh, replantear en dónde empieza y en dónde termina la arquitectura. Este se nos ha enseñado a, a decir, ¿y ese edificio de quién es? O sea, ¿de quién es? Preguntando por el gran señor diseñador del edificio, ¿no? Este cuando la arquitectura es algo que se que se construye con mucha gente y e incluso ahora, este, pues el codiseño, ¿no? El diseño con las personas, pues ya deja fuera eso. ¿De, de quién es el edificio? Pues de todo el mundo que lo construyó y participó en él y y le puso sus ganas y su mentalidad y su creatividad y, y quien lo resignifica también, etcétera, ¿no? Entonces creo que el concepto que tenemos de arquitectura ya es obsoleto, este un, este concepto que, que se sigue manejando aún en las aulas, ¿no? Y por otro lado, para ya no repetir muchas cosas, ya han hablado las compañeras de los cuidados y, y yo aprovecho para mandarle un gran saludo a Verónica Moreno Uribe, que ha sido, es compañera de la, de la universidad, es antropóloga, y ella ha sido mi maestra en, en feminismo interseccional, gracias a ella entiendo varias cosas con respecto a esto, y, este, y también a las compañeras de la, de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, eh, que también muchas veces reflexionamos acerca del autocuidado. Creo que eso también debería de estar en las universidades, porque tanto a estudiantes como a profesoras y profesores, no me dejarán mentir, compañeras, que estamos hasta acá, este y nos duele el cuerpo, y no sé qué, y no dormimos bien, y, pero ahí andamos como zombies dando clase, o sea, la verdad sí es, es una cosa muy pesada, incluso la salud mental, todas estas cuestiones, no este, que no se consideran en las disciplinas, hay muchísima gente que sufre de ansiedad en la arquitectura, pero mucha entonces estas cuestiones de, del autocuidado y la salud mental creo que son temas, asignaturas pendientes tremendas no y bueno, ya hablando de, de esta cuestión de, de la alerta por violencia de género, pues creo que es un problema real, un problema que debe de plantearse desde distintas disciplinas de, de, desde distintas universidades este, y bueno también creo que es como un ida y vuelta no o sea, la alerta no solo la alerta, sino la violencia, el fenómeno de violencia contra las mujeres que estamos viviendo, nos, nos hace cuestionarnos dentro de la arquitectura. O sea, ¿qué estamos haciendo mal desde nosotros, ¿no? desde lo que nos toca? ¿Qué estamos haciendo mal y qué tenemos que cambiar? ¿no? ¿Cómo tenemos que cambiar nuestros territorios? ¿Cómo que tenemos que cambiar nuestras casas? nuestros edificios, nuestras calles, ¿no? Entonces ahí hay una gran línea como de investigación, de creación, de mapeos, de información, de diagnósticos, de propuestas que tenemos que hacer y que son diferenciadas entre los territorios, ¿no? Este platicaba con la con la este, con, con una de las de las activistas del puerto de Veracruz este, cómo son diferenciadas las violencias urbanas contra las mujeres en Jalapa y en Veracruz, porque son territorios muy diversos, muy aunque están cerquita, pero son muy diferentes las ciudades, entonces en Jalapa suceden las cosas en, en las lomitas, en las escaleras y en Veracruz, en los puentes peatonales, cerca del, del puerto o sea, son cosas diferentes ¿no? que hay que investigar muy bien y, en, y en, por el otro lado la alerta por violencia de género como instrumento también necesita ser modificada en la parte territorial, porque no la tiene desarrollada. O sea, tiene, digamos, ahí señalados algunos aspectos que tienen que ver más con rondines policíacos, con iluminación y cosas así, pero no precisamente se centra como en el diseño del espacio. Y ahí habría que hacer algo. O sea, a ver, pongamos atención en esto, ¿no? Hay, hay que trabajar con el diseño del espacio, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante también, y bueno, este, también poner eh, mucho énfasis en los diagnósticos. En la carrera de arquitectura muchas veces como que se no se le da tanta importancia al diagnóstico, sino ya hagamos el proyecto, wow, chido grandote. Uh, que se vean las, estas formas que, que salen en las revistas. Pero creo que es muy importante hacer unos diagnósticos muy adecuados y, sobre todo, con las mujeres. Preguntarles a ellas cómo se sienten, qué les gustaría, qué anhelan. Y escuchar sus voces, como bien lo dijo Adela, muchas veces en, los, en las reuniones eh, de, de participación ciudadana, como las mujeres no hemos, sido for, no hemos sido formadas dándole valor a nuestra voz, es muy fácil que los hombres tomen la voz y es muy fácil que las mujeres no participen. Entonces tenemos que entrenarnos en darles la voz, en escucharlas a las comunidades, a nuestras alumnas, a las maestras, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería ya para, para no profundizar tanto. Vasof. Sí, pues, eh, híjole, es que justamente eh, pues una de las cosas que estábamos buscando este, con esta conversación era este, sacar miles de hilitos de los cuales pudiéramos ir este, sacando más adelante para, para discutir este, con mayor profundidad, este, no dejar estos, estos temas ahí en el tintero, pero creo que justo encontramos como varios puntos de, de encuentro ¿no? que, que nos permitirán, espero yo, este, seguir trabajando sobre, sobre estas reflexiones, ¿no? sobre el que hacer. Eh, docente, el, el que hacer formativo, eh, la manera en la que hacemos eh, universidad, ¿no? Porque la universidad, pues justamente habla de este principio, pues más bien de la universalidad y de poder este, conjuntar diferentes visiones del mundo. Y bueno, creo que eh, estamos como en una coyuntura general, global, en la cual todos estos conceptos se ponen en tela de juicio, ¿no? Y es, es posible como replantearlos, reformularlos y bueno creo que justo eh, hemos encontrado muchos muchos temas que nos permiten este pues pensar no más allá de lo que ya está dado y reformular todo o sea el, el que hacer disciplinar el que hacer docente cómo nos relacionamos en el aula qué significa una universidad qué significa un espacio académico o sea no solamente digamos en parte con con los estudiantes sino también entre los mismos docentes no o sea lo que mencionaba Adela acerca de sumar las decisiones de los profesores a los, los reformulamientos de los planes de, de estudios, pues de pronto es que se dice mucho hacia los estudiantes que es importante este trabajo eh, en equipo multi, inter, y pues resulta que las voces de las personas que forman parte de las comunidades pues no son escuchadas, no son reconocidas, ¿no? entonces bueno, a mí eh, me, me interesa mucho este punto y es algo que he compartido afortunadamente con, con mis compañeras y, y con ustedes también, ¿no? Eh, pues que el feminismo tiene muchos retos, pero muchos tienen que ver también con cómo entre nosotras podemos empezar a escucharnos nuestras mismas voces y nuestras mismas historias, nuestras trayectorias, ¿no? Toda esta parte, pues, como bien decía eh, Anía, no no es algo que hagamos. De manera cotidiana, o sea, como que es reconocernos entre nosotras también, de es reconocer estas narrativas, estas historias, y de ahí también este, reformular, ¿no? Eh, creo que Brisa además nos tiene una, una pregunta bonus este, para ya ir cerrando este, este conversatorio, que, que no por eso se termina aquí la, la discusión, espero. Sí, pues un poco el propósito, como les decía al inicio, es como iniciar la conversación y empezar a seguir tejiendo redes que pues, nos permitan ir eh, pues, lejos de lograr consensos, pues más bien como ir mapeando ¿no? eh, actores, actrices clave que, que nos ayuden a ir sumando más de estas narrativas. Entonces, Nos gustaría preguntarles eh, dos cosas muy puntuales. ¿A quién consideran ustedes que deberíamos de invitar al siguiente conversatorio y un poco, ¿hacia dónde tendría que ir dirigido como para retomar pues, estos puntos que, que nombramos hoy? Entonces, Adela, no sé si quieres comenzar. Sí, eh, bueno, si me permiten... Había una pregunta por ahí que también tenía yo que era ¿qué ayudaría a tejer redes interuniversitarias para lograr este posicionamiento lo que estamos hablando? Y yo anoté directamente espacios como este, ¿no? pues me parece que el esfuerzo que están haciendo, no solo como colectivas restauradas con glitter en los últimos tiempos, que ha sido muy significativo, a personas como yo, restauradora, que dejé mi profesión, eh, ha sido como una maravilla ver algo así, ¿no? y, y en muchos sentidos pues quería darles la enhorabuena, y, y considero que este tipo de espacios que están logrando, pues aquí, como esta invitación que nos hacen hoy, es fundamental para esto. Yo ahora conozco a Armida, esta alma, ya he visto que tenemos tantas cosas en común que, bueno, ahí empiezan las cosas, ¿no? Y que si hacemos este tipo de, pues, de cosas, a veces no es fácil tampoco hacerlas, por lo que decía Armida, estamos saturadísimos, entonces yo reconozco este esfuerzo y, y agradezco un montón. Y invitaría a, a este espacio a, a Verónica Araiza, que es una compañera que también está en Yucatán, académica, ella, maravillosa, que me ha enseñado de feminismo muchísimo y de vida y de experiencias y de un montón de cosas. Y la invitaría a ella a este próximo espacio para hablar, supongo que ella puede hablar de muchas cosas, pero algo que, que compartimos es la cibercultura y creo que también hablar de espacios eh, de ética hacker, eh, de, de espacios virtuales, eh, del internet, de cómo está sucediendo ahí pues podría ser interesante. ¿no? Sí, les agradecemos un montón el tiempo porque sabemos que abrirse un ratito para conversar demanda mucho ajuste en sus agendas. Entonces, Alma, si nos quieres tú contar en quién a quién nominas y en qué en qué tema deberíamos de recuperar la conversación. Gracias. Eh, me encantó, la quien Nominas, está muy bien, la voy a etiquetar también. <risa> este, bueno, eh, yo igual súper contenta de escuchar, eh, escucharlas y, y sí, como eh, feliz, creo que, claro, todos estamos saturada todas estamos saturadas, tenemos muchas cosas que hacer, pero al mismo tiempo, estos espacios se vuelven de alguna manera como oasis, ¿no? En todo ese eh, trámite y hacer, responder, producir, producir, producir. Y, y, y esta es una manera que tiene un ritmo diferente, ¿no? Y que siempre se, se agradece mucho. Um, y, y, y me voy a tomar el atrevimiento también de decir unas, un par de cosas antes de, de mis nominadas. Eh, que, que ahora que escuchaba yo a Adela, eh, pensaba yo en este otro concepto que a mí me, me parece muy interesante, que es como la idea de la posuniversidad, ¿no? O sea, más bien como seguir usando la palabra porque es la que está, pero, pero, pero justo reflexionar qué espacios se pueden abrir o se abren o ya existen, ¿no? Eh, como en este flujo velado de eh, a, a la par de la estructura no académica como tan, tan, tan dura, ¿no? Pero que sin lugar a dudas hay un montón de corrientes, flujos, afectos, relaciones que suceden en esto que llamamos universidad, que es donde... Eh, como el, el, el común, ¿no?, logra eh, también articular diferentes cosas, o sea, el, el, el, la idea de la universidad como un espacio lúdico, ¿no?, un pelín improductivo, a mí me gusta mucho porque creo que uh, es el que nos permite como igual agarrar otros ritmos, ¿no?, pensar como otras velocidades y a mí esa parte me gusta defender mucho y al mismo tiempo sí buscar incidir en las estructuras porque, porque bueno, pues, creo que hay que hacerlo o intentar hacerlo eh, y, y la idea de la, la ternura radical que a mí me gusta muchísimo no como una estrategia pedagógica antiinstitucional no eh, creo que creo que ahí como todas esas cosas me resuenan mucho pues, también pensando en el proyecto eh, y el trabajo de Armida eh, y bueno para acabar yo pienso en dos personas bueno yo híjole aquí en Puebla hay una comunidad eh, muy importante que nos, nos queremos, nos cuidamos mucho y trabajamos ¿no? con, con un montón de, de ideas que, te, que, que son afines a esto, pero <coughs> quiero pensar en, en, en dos personas eh, bueno, no, en tres, bueno ya solo tres, uh, pienso en Claudia Castellán, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Mujeres en la Creación Artística y, y es un proyecto de investigación aquí en Puebla eh, que, bueno, que desborda evidentemente a otras geografías, pero que además ella está muy en contacto justo con proyectos de la Universidad Veracruzana, entonces ahí hay una red que se puede seguir fortaleciendo, no, desde artes visuales. Eh, pienso también en Aide Bañuelos, que es una artista, gestora, que trabaja mucho con el proyecto de las maternidades y el trabajo artístico y, y, y maternar, ¿no? y, y los, los, los conflictos que se imponen, no, o que, que el patriarcado impone ¿no? ante eh, una mujer que, que, que ha decidido maternar en el trabajo artístico. Y, y bueno, eh, y también pienso en el Foro Caruso, en Itzel Sánchez, que trabaja en la colectiva ADA, ¿no? eh, que es un espacio de educación popular, también proyectos muy interesantes al respecto. Gracias. ¿Sigo yo? ¿Sí? Por favor. Este, bueno, yo creo que, bueno, voy a, a decir una dos propuestas generalizadas y dos propuestas de personas. Este, a mí me parece muy importante escuchar a las chicas jóvenes, a las nuevas generaciones. Este, creo que sería muy importante tener un foro con, con, las, con las chicas que van a las marchas y con, y con estas mujeres, incluso las que hacen las pintas y todas estas cosas, o sea, preguntar, ver qué piensan, qué onda, ¿no? Este, porque se les, se les criminaliza mucho y bueno, todas nosotras sabemos qué es lo que qué es lo que eh, lo que hay detrás de toda esta, esta propuesta, todo el pensamiento, todo, toda la cuestión, este, válida, totalmente válida, ¿no? de de, de la protesta de estas chicas, entonces creo que es muy importante escuchar su voz, también creo que es muy importante escuchar la voz de las mujeres de las colonias, de las mujeres de las comunidades, particularmente en el proyecto que hicimos en la Universidad Veracruzana, trabajamos con las mujeres de la colonia Veracruz, que les mando un beso y un abrazo, este, pero creo que también, bueno, hay muchos colectivos y grupos de mujeres de, las, de los barrios que han hecho grandes cosas para sus barrios y que sería muy importante escucharlas y ya así como personas específicas, este, creo que es importante posicionar el tema del racismo en México y creo que este, yo ahora sí que como afromexicana creo que es importante hablar de eso y este, Yunko Ogata que me parece que es una chica que tiene un trabajo muy interesante al respecto y que tiene mucho que decir, además es veracruzana entonces este, creo que estaría padre invitarla y otra propuesta es una una amiga querida chilena que se llama Mónica Díaz, ella este trabaja el tema de la boyerista urbana, o sea, el derecho de las mujeres a ser mironas en la ciudad, mm. a caminar, a pasear, a hacer flanús, ¿no? a, a, a disfrutar la ciudad y vivirla, el derecho al placer de la ciudad. Entonces creo que este pudieran ser esas, esas dos, además que les mando un beso también muy muy grande a ellas. Pues padrísimo, muchas gracias por sus sugerencias y sí, de hecho un poco la idea es recuperar ¿no? la multiplicidad de voces. Ya hemos estado platicando con, con estas eh, chicas que han tomado las instalaciones, pero pues es, es bueno, ¿no? Como también no dejar de, de fuera pues las, las miradas jóvenes que en realidad ahora son las que están como llevando pues, la batuta en, en, estos, en estos temas. Pues nada, les agradecemos infinitamente el tiempo que estuvieron acá compartiendo con nosotras. Eh, yo me voy pues muy, muy honrada y con muchas reflexiones para seguir conversando en esto, desde estos lugares. Y, pues, no sé, Sor, si tú quieres sumar algo más para cerrar. No, pues nada más mi infinito agradecimiento por su disposición y por todo lo que nos han permitido eh, aprender de, de su experiencia. Eh, en especial quisiera eh, agradecerles, pues no solamente por compartir esta parte de la, del ámbito formativo, sino también pues, de su vida y de, de su corazón. Entonces, creo que desde ahí, pues aprendemos mucho y, y, y logramos como tener mucha cercanía desde lugares diferentes, ¿no? Este, bajo, bajo otros esquemas que justamente nos permitan construir, pues, redes, como lo decíamos, de cuidado, redes afectivas. ¿no? Que, que parten desde otros lugares ¿no? y que nos permiten pues, sí, eh, comprender este asunto de la sororidad pues, desde la comprensión de la, de la persona, de su experiencia, de quién es en el mundo, de qué, de qué nos transforma, qué nos mueve, qué nos conmueve. Y pues eso, quisiera a, pues, agradecerles muchísimo es, por haber compartido esa parte con nosotros y a toda la gente... Que nos, que nos acompañó el día de hoy. Tenemos bastantes comentarios para que después nos puedan este, revisar también. Y, este, y nada, pues, espero que podamos coincidir nuevamente en un espacio como este, similar, no sé, que se nos vaya a ocurrir. <risa> también este, se vale reformular los, los formatos. Este, entonces, pues nada, eso, eso quería eh, decirles, agradecerles, agradecerte, Brisa, por, por también llevar este, este espacio y compartirlo conmigo el día de hoy. Gracias Sandra. a ti. No se <risa> ustedes, nos desconectamos del aire y ya nos quedamos entre nosotras. Adiós. Gracias Muchas gracias. gracias.